Que esa chica no es Natalie Portman, que se llama Keira Knickley. Demonios. Son idénticas. Uh, se me olvidó ponerme el lápiz marrón debajo. Regálame un like. Si mi perra deja de la <ríe> sería mejor. <ríe> Creo que lo haga.